En el último año se ha disparado el número de accidentes y víctimas mortales en las carreteras españolas. Las causas son muy variadas, desde los nuevos vehículos de movilidad personal, al agotamiento de las políticas y reducción de la inversión en prevención y también cierta relajación de los propios conductores. Para buscar nuevos enfoques y soluciones, más de medio millar de expertos se reúnen en Málaga capital en las Jornadas Nacionales de Seguridad Vial 2022. Ha habido una cierta relajación por parte de todos, conductores eh, y demás eh, parte de la sociedad, y estamos viendo que hay una tendencia alcista. Y eh, con este motivo, pues, se ha celebrado estas jornadas para intentar eh, exponer experiencias y las nuevas propuestas que las administraciones y empresas quieren implantar para reducir eh, continuamente la, la, los siniestros viales. Entre enero y agosto han muerto 753 personas, 103 más que en el año 2021.